Chan ¿quién es el más musculoso? ¿Quién es el más poderoso de todos? Tú, tú lo eres, Casimocho! ¡Cómo me están creciendo los músculos! El universo ya está protegido por el poder de Casimocho! ¡Casimocho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Chico va de que es mi papá. Ay, no, ¿eh? no se vale agarrar a un superhéroe desprevenido. Casi mucho empiezan las locuras ya nuevas aventuras a disfrutar. Quédate y dale like, like, like, suscríbete al canal. bien atento que empieza ya. Papá, ¿por qué tienes un chichón en la cabeza? No, no quiero hablar de eso. Parece como si fueras un unicornio. Lo que pasó es que el cito me asustó en el baño cuando me estaba afeitando. No te estabas afeitando, no mientas. Shhh, son cosas grandes, vos no entenderías. A mí también me asustó, papá. Dame la patita, Coffee. Dame la patita. ¡Uh! ¿Ya se levantaron? A ver, ¿quién me ayuda con las compras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Eso no se hace! ¡Me mataste del susto! <risa> <risa> ¡Hay que darle una lección a Encito. ¡Le voy a dar un poco de su propia medicina! <risa> ¿Y eso qué significa? <risa> ¡Ya verás! ¡Ya verás! <risa> Primero, nos rompemos un poco la ropa. Después, nos pintamos la cara. Ahora me tiro este balde de pintura. <ríe> y ahora vamos a asustar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, soy un zombie. Uh. Papá, ya sé que sos vos. No, soy un zombie. Soy Zombie Mocho y regresé de los muertos para comer tu cerebro, Chamigo. Ay, papá, no me das miedo. El que debería tener miedo sos vos porque estás manchando toda la alfombra con pintura. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, ahorita me va a pegar! <risa> Ay, mi hijo no le tiene miedo a nada. Pensé que con este disfraz. Se iba a hacer caca en los pantalones Papá, ¿querés saber lo que le da miedo a Oncito? ¡Sí! ¡Por Dios que sí! Encito le tienen miedo a los payasos ¿Qué? ¿A los payasos? Mm, con razón nunca vamos al circo ¡Decidido! ¡Me voy a convertir en un payaso profesional! ¡No, no, no, no, no, no! no. ¡Con este acto de los globos no puedes hacer reír a nadie! Si no me da el trabajo, mi mujer me va a echar de casa ¡Fuera! No puede ser que no consigamos un payaso que realmente dé gracia A este paso, nos vamos a la ruina Siguiente candidato Hola, mi nombre es Casimocho Y mi sueño siempre fue ser un payaso profesional Como Crusty el payaso O el que aparece en la cajita feliz Bueno, bueno, a ver, muéstrenos sus habilidades ¡Lady Sanchaldeman! ¡Con ustedes! ¡Casimocho el malabarista! ¡Es perfecto! ¡Nunca me había reído tanto de alguien! ¿Te ¿Voy a ser un payaso? No, tienes el empleo de limpiar la jaula de los animales Ahora, ponte a trabajar si no quieres que te eche Bueno, supongo que no debe ser tan malo <risa> Ay, mira toda esa caca No quiero No importa, Casimocho Seremos el mejor limpiador de jaulas Además, ya tengo experiencia con el conejo en juntar caca ¡Ja, <risa> Lo mismo. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Hola. ¿Quieres un globo? Eh, a ver, dígame. ¿Cómo se llama? Tengo muchos nombres, pero los niños me llaman eso. Y el payaso bailarín. Oh. <risa> payaso bailarín. ¿Qué clase de nombre es ese? Bueno, a ver, muéstrame lo que puede hacer. Si usted me lo pide... <risas> mm. <Mira>. ¡Hola, leoncito! <artetas> <tos> El león se, se lo comió. Usted es un monstruo. Aléjese de mí. Míreme bien a los ojos. A partir de ahora, yo seré su nuevo payaso. Sí. A partir de ahora, usted es el nuevo payaso. Cuando comience la función, habrá muchísimos niños y eso será comida gratis. Sí. Querido, comida gratis. Todo tiene que quedar súper limpio. ¿Eh? No no puedo salir. Me, me quedé atrapado. ¿Acaso es mi nuevo compañero? Mire que acá yo soy la estrella. Usted se tiene que dejar tirar pasteles en la cara. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Me pregunto cómo voy a hacer para aterrizar. ¡Ay, en cualquier momento empieza el espectáculo! Y no veo por ninguna parte a Traviesin ¿Eh? No me digas que falta un payaso Al parecer solo una persona puede reemplazarlo Sí, tienes razón Tráeme el disfraz que me lo pongo No, ¡Estaba hablando de mí ¿Tú? ¿Eh? Bueno, supongo que el show debe continuar Sí, por fin seré un payaso de verdad Queridos habitantes de la ciudad piulina Con ustedes, Payamocho y el payaso bailadín. ¡Oh! ¡Cuánta comida! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Vamos, payasos! ¡Hagan reír al público! ¿Qué le dijo una valla a otra valla? ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Rápido, payamocho! ¡Usa los pasteles! ¿Qué? ¿Los pasteles? ¡Ay, pensé que hoy era mi cumpleaños! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Hay tantos niños que no sé cuál comerme primero! ¿Te atreves a atacarme? ¡Hola, piruleta! su marinerín, fue otra vez ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La verdad es que es muy divertido ser payaso ¡Encito! ¿Qué pasa, papá? ¡Mira! ¡Un payaso! ¡Soy un payaso! Papá, para mí siempre fuiste un payaso. ¿Pero no vas miedo a los payasos? No, papá, ¿cómo le voy a tener miedo a los payasos? ¡Ay, mi hijo no le tiene miedo a nada! Enzo, se fue la internet. ¿Qué? ¡Aaah! Déjamelo en los comentarios